Bueno, pues ya estamos aquí en vivo y a todo color. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bendecida, bendecidos todos, bendito Dios. Amén, bueno, pues somos sus amigos. Sus amigos Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así Un es. tema por demás interesante, Déjenme mostrarles el tema, no nos cansemos de hacer el bien. Amén, amén. Dios. nos cansemos. A Dios. Entonces, como sus amigos, pues, solamente estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Estamos orando ahorita antes de iniciar. Pues, así es. que esto venga a ser de ayuda, que venga a ser de bendición para todo el mundo. Amén, amén. Para así todo el mundo. Eh, no podemos menos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él sea quien nos unja con su poder, con su Espíritu Santo Señor, amén. Para que podamos transmitir, transmitir mensaje. un mensaje de amor, de paz. Sí, amén. Y de confort para todo el mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, bienvenidos a hoy, oramos en vivo. Y en un momento más lo estaremos haciendo, por supuesto. Y ya les mostraba el, el tema. El tema de hoy, no nos cansemos de hacer el bien. Fíjate, ¿cuántas cosas podemos hacer, hija? Le digo hija, ¿verdad?, porque... Eh, de pues, cariño Pues de cariño, pues sí, ya Tantos <ríe> años de estar juntos Este No, no, no sé. <ríe> Bueno, ya Ya, punto <ríe> si ya, no, ya, ya no comentes más <ríe> Ya Es que nomás, nomás para que tengan una pequeña idea <ríe> Sí me, me está aquí pellizando <ríe> <ríe> Bueno, bueno A ver Después de siete años de noviazgo y todos los años que llevamos de matrimonio, que usted las cuentas si quiere, hombre, nos casamos en el 66. Bueno, de, del siglo pasado. <risa> <risa> Oye, ¿viste del siglo pasado, qué bárbaro. <risa> Hace unos poquitos de años, fue ayer. Qué, qué, qué, qué bendición, ¿verdad? Fue ayer. Este, pues déjame decirte una cosa. Que eso no es tampoco de todos. Pues no. No es de todos, pero bendito sea el Señor sí, por gracias ello Gracias al Señor por, por todo este tiempo Porque hasta aquí ha permitido nos estar ha punto. cuidado y nos ha guardado Y pues no podemos más que agradecerle al Señor Amén, Su así amor, es. su bondad, su, eh, amor, su gracia, su, su majestad Su misericordia es grande, amén Claro, claro, así es Entonces, no nos cansemos de hacer el bien De hacer el bien, amén y vamos al tema, y lo vamos a estar haciendo a través de lo que nos dice la Biblia, ahí en Gálatas 6, de los versos del 1 al 10, y vamos a utilizar en esta ocasión, <coughs> perdón, uh -huh. la Reina Valera de 1960, eh, hay otras versiones que a veces tienen palabras más como más actuales, vamos más, por así así decir. Claras, más explícitas. Pero vamos a esta, esta versión y voy a pedirle a mi esposa que nos ayude ahí con Gálatas 6.1 y luego seguir del 2. Bien, nos dice así Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, Restaurar, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate, que, que, que interesante. Uh -huh. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser con mansedumbre. Con mansedumbre, sí, sí, sí. Considerándote a uno mismo, sí. no sea que uno también pueda caer. Puede caer, sí. ¿verdad? Eh, pero dice, pero si alguno fuera sorprendido en alguna falta, Ajá. pues nosotros los que somos espirituales, sí. pues que se le restaure. I Amén, mean, así es. Y, y esto quiere decir, mi amado, mi amada, que no nos podemos dar el lujo de señalar sin antes vernos a nosotros mismos. Claro. ¿Por así qué? es. Porque es, es más fácil señalar hacia el otro. Sí. O, o sea, hacia la otra persona que señalarnos a, a nosotros mismos. Sí, porque somos, este... Humanitos. Somos humanos, somos faltosos y, <risa> y muchas de las veces, este, eh, no, no piensas, sino que ya para cuando llegas a pensar, ya, ya lo dijiste, porque la, la mente es tan, tan, tan ligera, este, y y pues sí so, somos este um, faltosos delante del señor y, y muchas de las cosas se nos van de noche sí. y luego cuando pues, nos arrepentimos ay pues discúlpame porque ¿Sí? no debería ¿Ya? de haberte dicho así de esa manera este y pedirle perdón a dios verdad por nuestras faltas eh, que cometemos este a veces sin pensarlo y a veces pensándolo. Entonces, pues sí. bueno, y la verdad es que ni siquiera lo pensamos, sí. nada más actuamos sí. y después nos andamos arrepintiendo. Sí, sí, ¿verdad? sí. Esto es más bien lo que, que nos pasa lo, lo que nos acontece. Por eso sí tenemos que tener cuidado. Eh, pero veis lo hermoso que nos dice ahora ahí en el verso 2. Sí, entonces el 2 nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. Ok. La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, para empezar, vamos a tener que ir a la Biblia. Transcribe uh -huh. a su palabra. Uh -huh. Entonces dice que sobrelleva unos las cargas de los otros. Y ahí es donde muchas veces... Ay, se nos hace muy pesado. Sí, sí, sí. Como que no queremos llevar las cargas de los demás... Porque, pues, cada quien que cargue la suya. Así es. Pero, entonces, no cumplimos la ley del Señor. Uh -huh. Lo que Él quiere realmente enseñarnos. Exacto. Que, que, se haya, que seamos más, pues, más espirituales sí, y sí. que haya mucha mansedumbre. Mansedumbre, sí. sí, sí. Que haya tolerancia, uh -huh. que haya amor y que exista la paz por sobre Exacto. todas las cosas. Amén, ¿no? así es. Y todo tiene que empezar con uno. Claro, claro. Uno tiene así que pacificar es. siempre. Estamos llamados a pacificar este mundo. Sí, amén. En, en nuestro propio entorno. Y en nuestro entorno. Así empezar es. con uno mismo. Uno mismo mm -hmm. tiene que tratar de estar en paz. Claro, claro. Si tú estás así en es. paz, tu entorno va a estar en paz. Amén. Y si no, vas a tratar de aplicar rapas Y luego... con la Por ejemplo, como cuando se avienta una piedrita al, al, al agua tranquila, que se van haciendo la, las ondas. Sí, las solitas ¿Verdad? Ajá. Ok, entonces, así debemos de ser nosotros, que seamos como esa piedrita que cae en, en el agua y que se va expandiendo esas solitas ¿verdad? Que se sí, van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Imagínate... Mi amada, imagínate mi amado, que tú, yo, nosotros, todos, podamos estar en esa condición. Sí, pues realmente necesitamos este, siempre estar estar en el Señor, este, estar leyendo su palabra este, estar deleitándonos en el Señor, ¿verdad?, como nos dice en el Salmo 37, ¿verdad?, 4, de deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si no, si no nos estamos deleitando siempre en su palabra, recibiendo consejo de, de, de parte de nuestro Dios a través de la Biblia, pues uh -huh. entonces, este, ¿te pueden venir o, o, otros pensamientos a tu mente? sí que no son espirituales, así eh, es. que no son de, de, de bondad, de mansedumbre, uh -huh. pero si sí tenemos al Señor en, en, en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, lo que debe de salir, pues, es, es amor, es mansedumbre, es eh, como lo dice aquí en, eh, aquí en, en Gálatas ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sobrellevar uh -huh. los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén, así es. Entonces por cuestiones de tiempo Vámonos al verso que sigue el verso 3 Ok, el 3 nos dice porque El que se cree ser algo No siendo nada, a sí mismo se engaña Fíjate El autoengaño es una cosa tremenda Sí, sí, cómo no Miren Cuántas veces nos engañamos a nosotros solos Sí Cuando no estamos haciendo Lo que verdaderamente debiéramos de hacer Exacto, exacto. Y que si alguien nos pregunta, lo no lo queremos dar a saber que estamos haciendo más allá de lo que realmente no estamos haciendo. Sí, sí, sí. ¿verdad? Y esto me, me, me suena así como en la política, sí. sin si meternos en ella. Uh -huh. ¿Qué político no está haciendo bien hechas las cosas? Bueno, <risa> sí. si nos vamos a la realidad, pues ninguno. Pues no. Ninguno. Ninguno. Ninguno está haciendo las cosas que sí debiera de hacer por el bien del pueblo. Sí. Y cuando hablamos sí. del pueblo, estamos hablando sin ningún distingo de, de, de, de, de, de las diferentes etapas que hay Exacto, o capas de, lo que ha pasado. de la sociedad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los hay desde muy humildes hasta muy encumbrados, pero todos siguen siendo pueblo. Sí, sí. Entonces, dentro del de terreno espiritual, dentro de la iglesia, sí, sucede exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Hay hermanitos que pues, no saben ni, ni la óculo redondo. Sí. sí y no, hay pues... quienes tienen hasta doctorados. Sí. O sea, hay una escala enorme, enorme, enorme, enorme de conocimiento. Así es. Pero nadie, ninguno de nosotros, debe creerse más. Claro. Claro, así Porque que Porque se ser. cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Sí, sí, sí, así Entonces, es. Entonces, qué bueno que haya, ese es el hermanito, vamos Ajá. a llamarlo así de esa manera, pues que no conoce, que no conoce nada. Sí. Bueno, pues vamos a enseñarlos. Claro. Y claramente. el que sabe mucho, ...pues comparta más... ...compartir, compartir... ...o si ya sabes claro. mucho, pues comparte más... no ...amén, amén, Entonces, así es... ...pero no, no quieres ponerte en un pedestal... ...de que... <coughs> ...no, no, yo soy un doctor en teología... Eh, ...con doctorados aquí, acá y más allá... ...no, no, no, no... ...ponte al nivel... ...de Simple, quien te va a escuchar... ...simple, sencillo... Este, ...mengo a tú y, y, y que suba a Cristo... Eh, eh, ...amén, amén, así es... ...así es... ...y pues bueno... Esto acontece en la política y, y acontece en la sociedad y acontece donde en la quiera, iglesia y, y acontece en el pueblo del Señor y acontece en todas, en todas partes. Así es. Como que no Así hay es. nadie que se quede fuera de algo que no debiera de, de ser. No debiera de ser. Y que el Señor nos dé la revelación, mi amada. Que el Bien. Señor nos dé la revelación, mi amado. Así es. De que no nos creemos más de lo que no somos. ¿Por qué? Porque es un autoengaño. Así es, así es. No siendo nada y así mismo se engaña. ¿verdad? Entonces, veamos lo que nos dice ahora el verso 4. El 4 nos dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Eh, ahí está. Ahí está el, el, el punto. Uh -huh. O sea, con respecto a sí mismo nada más, pues sí, qué bueno que tú tengas doctorados, qué bueno que sí, pues, sí, tú claro. no, no, no, no sepas nada, sí. pero no, no, no te bufanes de que no, uh -huh. pues, yo no sé nada, a mí ni me pregunten, no, no, no, no, eh, sí, todo sí. lo que hacemos o dejamos de hacer somos nosotros mismos, así es, somos mí. nosotros mismos, sí. si no conocemos También. nada es porque nosotros mismos no hemos hecho nada, exacto. Si hacemos regular, es porque nada más hasta ahí eh, hemos podido lograrlo hacer. Sí, sí, sí. Pero si hacemos mucho, es porque también hemos tenido la capacidad de poderlo lograr. Amén, amén Y eso amén. Me, me hace recordar la, la parábola de, de, de los talentos. Sí. Uh -huh. Cuando al Señor a uno le dio cinco talentos, uh -huh. a otro le dio dos y otro uno. Uno. Y les dijo, ahí los voy a dejar. Yo vengo después. Uh -huh. Voy a venir por las respuestas. Sí, a ver qué hicieron. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues dice que se los dio conforme a su propia capacidad. Exacto. ¿Y qué pasó con el de 5? Pues lo multiplicó por otros 5. sí. Y el de 2, pues, pues lo multiplicó por otros dos. Quiere decir que ambos, en su capacidad, doblaron. Doblaron, sí. Así es. Pero el problema es del que le dieron uno, que tenían la capacidad para doblarlo. Y fue y lo escondió. Y fue y lo escondió. Lo enterró. Y así no, no pasa nada. Uh -huh. no, no voy a correr ningún riesgo. Sí. No, no voy a hacer que, que, que, como dicen los chavos por ahí, que, que la riegue <risa> y que en lugar de haberlo multiplicado, que lo pierda. ¿Y lo... Mejor lo escondo. Sí, sí, sí. Y así no se pierde. Porque yo sé dónde está escondidito. Entonces, ¿qué, qué tremendo es mi amado, mi amada. Dice que así que cada uno someta a probar su propia obra. Uh -huh. ¿Cómo andamos? Tú? Así es. ¿Cómo andamos a ver? ¿Cómo andas tú? A ver, ¿cómo andas tú, mi hermana? Sí. sí ¿Cómo andas sí. tú, mi hermano? Tú, mi amado, ¿cómo andas? Y tú, mi amada. <coughs> Oh, y entonces, ¿tendrás motivos de gloriarte con respecto a ti mismo? A ti mismo, y, o no, a ti en, mismo. y no en otro. Y no de, de otros. Sí. O sea, cada uno vamos a ser sometidos a una prueba. A una prueba. Desde el más bajito hasta el más alto. Exacto. O desde el más alto hasta el más bajito. Así es, así es. Incluyendo hasta los del medio, y más arriba y más abajito. Todos. Entonces, ¿de qué, ¿qué pretendemos hacer con todo esto? Pues nada más que no nos cansemos de hacer el bien a nuestra humanidad. Así es, amén. A nuestros amén. semejantes. Amén. Dios quiere que tú y yo y todos nosotros hagamos cosas buenas. Uh -huh, y correcto. que en ello podamos glorificar el nombre del Señor. Sí, amén. Amén. Tienes poquita capacidad... Desarrollala nada más. Tienes un poquito más... Pues desarrollala. Amén. Así Tienes un poquito ser. más... Pues desarrollala. desarrollala. Sí, sí. Tienes mucha... Pues desarrollala. Compártela. Compártela. compártela. compártela Exacto. Así es. Miren... Yo a veces me sorprendo de nosotros mismos. Y lo digo para la honra y la gloria del Señor. Yo he visto a mi esposa... ¿Cómo ha crecido ella a través de, de lo que hemos hecho, a través de bueno, los medios? Para honrar y gloria al Señor, porque pues, Él es el único que, que, que, que nos da este, la palabra y nos da la sabiduría. Solamente Él. ¿Quién? Solamente Él. Y yo te lo he dicho. <coughs> Eiga, tu, tu capacidad ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. ¿Cómo? A través de las veces que hemos estado en la radio, eh, así física. A través de los mensajes. A, a de, través de los mensajes. Sin haber ido a, a ningún seminario ni nada de eso. Nada más en, en, la, en la práctica. Y ahora que estamos con la, la cuestión de los videos, y, y claro, con el gran anhelo y el gran deseo uh -huh. de regresar a la radio y televisión, uh -huh. eh, de una manera... Eh, más, más, más más fuerte más, más potente Sí, amén, amén. ¿por qué? porque yo no me acuerdo de la edad que tengo para poder pensar de esa manera uh -huh, pues sí. o sea que, que eso no me venga a ser un obstáculo no, no, no que no sea un obstáculo para nosotros que ya, ya somos grandes, que ya somos viejitos miren, eso en el interior no está en pues el sí. interior sí pues nos, nos vemos. ah, pues sí, sí, están viejitos. Ya están canositos. Sí, sí. Pero, sí. pero en el interior nuestro espíritu uh -huh. sigue estando tan joven como el primer día. Amén. Entonces, amén, amén. Yo, yo le he dicho a mi esposa, digo, y la felicito, ya le, le digo, no, te he visto crecer bastante. Digo, porque poquito, ya hablas hasta más que yo. No, no, no tampoco, pero... Poco a poco a poquito eh, Pero sí, yo, yo he visto su desarrollo Lo reconozco Pero bueno, es, es y, y damos la honra Y damos la gloria Y damos la alabanza Al Señor amén Sí, no, pues es, es el Señor El que lo hace eh, Ahí en Jeremías 33 3 dice Clama a mí y yo te responderé Y te sí. enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces y, pues, alabanza, y vaya pues yo, y alabanza, yo no señor. nunca pensé que fuéramos administrando ministrando juntos ante una pantalla como esta que tenemos ahorita pues pues la realidad no pues pues ni sabíamos que iban a existir <ríe> para bueno, empezar bueno pues sí <ríe> pues sí pues, pues sí no no no no sabíamos no, ya, ya me hice sentirme viejito <ríe> bueno pero Ay, el Señor es grande y maravilloso. Sí, es que con nuestros tiempos de mocedad, no, pues no, no existía nada de esto. La honra y la gloria sea para Él. Pero bueno, bendito sea el sí. Señor, ¿verdad? Porque nos ha permitido Así experimentar es. de estas innovaciones de, de, de la ciencia, ¿verdad? Que ha ido aumentando cada día más y más, y más y más y más. Y que nos ha tocado, eh, pues, pasar por muchas etapas. Que así es. Por la gracia del Señor hemos podido pasarlas. Sí, sí. Y estamos sí. ustedes en ellas, ¿verdad? Así es, así es. Eh, y ahorita me, me, me hago recordar <ríe> cuando tú me platicabas de los ingenieros ah. que había en la, en la compañía donde tú trabajabas en la calle. Cuando los Sánchez. teléfonos, <ríe> los teléfonos aquellos de un sí. principio, <ríe> de los 60. Ajá sí, ¿verdad? Que, que, que todo era eh, pues o sea no había automático, no había nada, todo era este manual, manual con, con y clavijas. con puras clavijas y, y te tenías que comunicar con la con, con la operadora para que te comunicara. Exacto. Este y sí me acuerdo que decían este pues si Dios nos presta vida y salud, es probable que, que veamos este los avances que puede tener la, la tecnología uh -huh. en cuanto a la tele, telefonía uh -huh. y este y se va a llegar el momento en que en que vamos a estar hablando unos con otros pero nos vamos a estar viendo ah y, pero cómo <risa> <risa> cómo puede ser eso ¿Cómo pues puede? mira nada más que bendito sea el señor que, que pues eh, Dios nos ha permitido llegar todavía a estas a épocas Uh -huh. Este, no, pues yo en aquellos años que tendría unos 20 y algo, 20 y algo de años, 22 por ahí, más o menos, ¿eh? 22 años, estaba jovencita. Bueno, <ríe> bueno, la honra y la gloria sea para el Señor, porque pues nada imposible hay para Él. Así es, así bueno, es. vamos a continuar porque el tiempo está así corriendo aceleradamente. Así Verso 5: el 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Así es. Cada uno lleva su propia carga. Así es. Cada uno. La, la que nos corresponde llevar, pues ahí, ahí, ahí, ahí, ahí la llevamos. Así okay. es. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, quisiéramos mm -hmm. instruir a todo mundo. Sí, sí, sí, eh, claro, claro. Lo poco que sabemos lo queremos compartir. Así es. Porque hasta eso no conocemos mucho. No, no, no. Pero no lo poco sé. que conocemos, lo poco que hemos aprendido, lo poco que nos ha dado, eh, por la gracia del Señor, a, a, a nuestras vidas, a nuestras capacidades, lo estamos haciendo. Sí, amén. Y, y miren, es, es maravilloso cuando nos ponemos así a recordar cosas. Ajá. Pues, ¿cuántas reflexiones hemos escrito? Eh, por la gracia, los, los por, pequeños por libros eso, que sí. hemos hecho que ni, ni siquiera nos hemos eh, dado a, a conocer ni a saber sí, porque sí, sí, pues sí. No, no como que no los hemos terminado Exacto. allá pero ya se han hecho pero no los hemos terminado Ajá. en sí eh, con excepción de uno que sí existe en, en la página eh, de RafaeliaTV TV.com, ahí está un videolibro de, de, de los seis pasos para tener una oración de éxito es decir, lo, lo hicimos video. Uh -huh. lo, lo hicimos a papel, pero eh, en poquitas números, pero lo, lo quisimos hacer en video. Sí, así es. <coughs> así comentando es. Eh, paso a paso. Ok. Entonces, y es lo que queremos hacer. El que se enseñe la palabra haga partir de, de toda cosa buena. Uh -huh. usar, o sea, y, y aquí me quiero referir a los que estamos tratando de, de instruir De instruir, sí, claro, sí, sí Desde El, que tú también, mi amada Que tú también, mi amado Crezcas de una manera potente Espiritualmente, porque yo no sé Qué podrás hacer tú En las manos del Señor Sí, así es, así es este O sea que que uh, No nos preocupemos este Tanto, ¿verdad? Por las cosas materiales uh -huh. este Como dice la palabra este, que mejor tengamos tesoros en el cielo. Amén. Así eh, es. Donde la, la polilla ni uh -huh. la polilla ni el orín corrompen. Como es. aquí en la tierra, pues, ¿verdad? Entonces... Así es. Fíjate, por ejemplo, esta, esta hermanita o esta personita que nos está viendo, eh, o que está viendo el video. Sí, ¿verdad? amén. Eh, yo quiero pensar en ti, mi amada. Eh, déjame, déjame expresarlo de esta manera, como si nos estuviéramos viendo cara a cara. Imagínate que tú apenas estás escuchando por primera vez esto, uh -huh. pero que te pongas en las manos de Dios y que llegues a ser toda una eminencia en cuanto a la palabra uh -huh. y de la prédica de ella. Nomás piensa, o tú varón, o tú mi amado, que te pase exactamente lo mismo. Que seas toda una... Como esa roca que, que es un diamante. Uh -huh. Que ahorita no estás pulido. Por eso no tienes el valor que, que, que vas a hacer. Sí. Ya una vez que te has pulido. Uh -huh. Y que se empieza a tallar. Y se empieza a pulir. A pulir. Y que puede ser una piedra tan preciosa. De un gran valor. Y que... ¿Cuánto te has dado...? que tenías esa capacidad de tener tantísimo valor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Y yo lo que yo quiero, es como el, el, el hombre, el tallador de, de, de, de diamantes. Pues a no, no, no es rico, no es millonario, pero la piedra que él pule... Le da valor. Le da pues, un gran valor. Sí, claro. Aunque no sea de él. Exacto, exacto. Porque esa piedra se la llevaron para que la puliera. Exacto, así es Pero ya una vez pulida Le da un valor extraordinario Que vale más Que todo lo que él ha podido hacer Claro, claro Imagínate tú entonces, mi amada Tú, mi amado, que estás viendo Y escuchando ahorita en este momento Que tú seas como esa piedra Que estamos tratando De pulir uh -huh. Y que te pules de tal forma De tal manera Que vengas a tener un gran valor que, que Ay, nadie, nadie se lo hubiera imaginado. Sea el nombre del Señor. Así es, así es. Entonces, déjate ayudar. Déjate ayudar. E instruirte más. Porque otros saben más que nosotros. Eso es definitivo. Claro. Entonces, claro. déjate ayudar. Prepárate, capacítate. Y sé de utilidad. ¿Por qué? Porque el propósito de este programa... Es que no nos cansemos de hacer el bien. De hacer el bien, amén. No te canses nunca de hacer el bien. En la posición que tengas, mira que si fueras tú el presidente de, de México o de Estados Unidos o, o de, de España, de, de, de donde tú quieras. Del país que sea. Que tengas esa capacidad de ser una persona que realmente se da por el pueblo. Amén. Y cuando digo por el pueblo, no estoy hablando nomás de los pobrecitos. No, no, no, no, del pueblo. Porque un país se compone de pueblo. Así es. En las diferentes esferas, esferas sociales. Sí, amén. Y a veces de eso se nos, se nos escapa. Sí, sí, porque sí. Porque hemos sí. visto que a algunos gobernantes se les escapa eso. Creen que nada más el pueblo es nada más los, los de abajo. No, no. El no, pueblo, pueblo es toda es la todo, gente. Todo, todo, todo. Todos toda, los habitantes del Toda la gente, toda que, la gente. Que vive en el país. Todos son el, el pueblo Sí, todos, todos Así Entonces, es, amén. nosotros somos el pueblo aquí en Estados, en Estados Unidos Sí Venimos de México, sí Pero sí, ahora pues, somos el pueblo de aquí Así es, aquí habemos muchos de, de, de muchos otros países e, Exacto, es. entonces Pero somos el pueblo Somos el pueblo, amén Entonces cuando hay la, la cuestión de, de la... Eh, de, ¿De lo las que, votaciones ¿eh? No, no, de, de, de lo que acabamos de llenar que, que, Ah, del censo de, de, de, Cuando se hacen los censos el censo, Es ajá. para saber cuánta población hay Sí, sí, sí Y ahí no, no importa si tienes o no tienes dinero Si tienes mucha educación o no la tienes Sí, es, sí, eres, sí. es una persona que eres vive en persona. el país Amén, ah, así es, correcto Para eso son los censos uh -huh. Para saber cuántos habitantes hay para saber cuánto pueblo hay. Cuánto pueblo hay. Uh -huh. Y a veces nos equivocamos, creemos que nada más el pueblo es nada más los, los, los, los de abajo. No no no, no, no, no. Eso es un error garrafal. Y hay quienes lamentablemente están en ese error garrafal. Uh -huh. De que, pues, piensa que el pueblo nada más es, son los pobres. Sí, no, no, no. Y cuando se habla del pueblo y que el pueblo, que el pueblo, nomás está hablando de, de los pobres. No. No, no, no, no. no, no, no. no, no. Eso es estar con una mentalidad muy pobre Pues sí Más sí. pobre que de la, de, la, de la gente pobre Así es así ¿Por qué? Es. Porque no se puede dar el paso adelante Exacto Dije exacto, que no me quiere meter en exacto. política Pero no es que esté metiéndome en política Es simplemente tratando de instruir Sí, sí De instruir sí, de Más instruir, que cualquier otra sí, cosa Claro, claro Entonces Y lo único que te podemos hacer por estos gobernantes que les falta instrucción, pues es orar por ellos. Orar por ellos y orar por ellos. Para pues, que Dios los cambie. Es muy, es muy importante a, ahí en Primera de Juan este, 3.22. Si cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mm. El Señor quiere que la humanidad completa... Este, eh, entienda y, y, y sepa el grande amor que él tiene eh, por la humanidad, por la humanidad. Eh, porque de tal manera amó oh Dios al mundo que dio a su hijo unigénito ¿verdad? el único eh, unigénito ¿para qué? para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna y que le busquemos siempre a él porque él es el único que nos da la vida nos da, todas las cosas que tenemos es por, por él, por su su, su, gracias por su misericordia, y, y si el, el, el, aire que respiramos, eh, o sea, él nos lo da, entonces, este, pues, eh, debemos de darle gracias a cada, gracias Señor, por este aire que respiro, gracias por el agua que me das a tomar, gracias por este techo que tengo, gracias por estos hijos que me han dado, gracias por mis nietos, gracias Padre, por todas las cosas que tú me has dado en esta vida. Y, y gracias por mis hermanos en Cristo, gracias por mis hermanos en, eh, en la carne y, y estar siempre uh, dándole gracias al Señor y glorificándole porque Él es bueno, porque su misericordia es grande. Amén, así es. Eh, ahorita que, que, que estamos haciendo este comentario, he escuchado a un comentarista. Eh, que hacen videos para ilustrar también a cada quien a su propia capacidad. sí, sí, otro, sí. ¿no? Y, y él hablaba de, de las tierras donde él es, este, que es al norte de, de, de México. Y hay eh, todavía hay unas etnias por ahí uh -huh. eh, pues, que se han conservado. Se han conservado. Este, uh -huh. Pero no se han desarrollado. Uh -huh. Nomás se han conservado. Se han conservado. Entonces, eh, ese es lo, lo, lo importante de lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo hacer el bien? ¿Verdad? Sí. No que se queden como están, sino sí, no. que puedan dar un paso más allá de lo que han hecho. Así es. Y él comentaba, eh, es, es, este personaje, de que lo único que hacen es siempre estar pidiendo al gobierno que uh -huh. los apoyen y que lo único que hacen es pues hacerse más alcohólicos o más drogadictos porque no hacen nada uh -huh. eh, y las tierras que tienen, mejor las rentan para poder tener dinero en lugar de ponerse a trabajarlas uh -huh. entonces eh, eh, es, ¿cómo salir de ese de, de, de ese atolladero sí, sí, en sí. el que se encuentra la, la persona y el señor es el único que puede ayudar a salir de ese atolladero a, a, a la persona para poderse superar amén, así es, únicamente y, y yo creo que déjeme terminar con eso de, de, de, de, de que no queremos meternos en, en la cuestión política pero yo creo que lo mejor que puede ser un gobernante Sí. de cualquier parte del mundo sí. es luchar porque la gente pueda prosperar pueda prosperar vivir bien estar que felices, prosperen contentos y, y quiero ir a un pensamiento que hubo aquí en Estados Unidos que ya casi ya no existe sobre el sueño americano sí el sueño americano básicamente si ser la, la, la parte fundamental de él nomás por lo que yo eh, alcanzo a entender es que cualquier persona que trabaja uh -huh. pueda tener la capacidad sí. de poder tener su casa su carro y vivir bien y educar bien a sus hijos sí. que pueda Así tener es. esa capacidad uh -huh. ese sueño americano uh -huh. en, en pocas palabras sí, sí, y yo creo que cada presidente bien. de cada país que pueda tener ese sueño no porque sea de Estados Unidos, sino porque sí, es el bienestar de, en, de la gente. En cada país, que, claro. Que toda la humanidad, todo, todo el pueblo pueda salir adelante y que pueda tener y pueda poseer pues, su, su, carra, su carro, su casa, su, sí. casa, eh, su ropa, eh, su vivienda, sí. eh, su, la educación de sus hijos y todo eso. Y que de alcance con lo que él pueda sí. ganar en su trabajo. Exacto. Que no tenga que salirse de, de su tierra, de su país. E, e, eh, exacto. Entonces, este, eso sería, pues, magnífico. Y que no existiera pues, la maldad que hay ahorita. Claro, claro, claro porque pues, así no, no tiene ninguna necesidad de andar pensando en otras cosas de cómo, cómo le hago. Exacto. Entonces, es. yo creo que esto es lo, lo, lo vital. Por eso, cuando pensábamos en este... Eh, pues en, en este en, en en tema, tema que no nos cansemos de hacer el bien. Ojalá que esos gobernantes nos vean, nos escuchen y que digan, ah caray, yo no lo había pensado así. Pues sí, sí, sí, porque, ah, caray, porque yo estaba pensando de otra manera. Uh -huh, uh -huh. Que el pueblo más eran los, los, los de abajo. A los que hay que siempre darles, darles y darles y darles, pero no enseñarles. Exacto. Entonces, no, no, no es por ahí, mi No, madre. no, no es por ahí. No es no por, ahí. por ahí. Verso 7. El 7 nos dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare esto también segará. Fíjate que qué interesante. Uh -huh. Que no el nos siete. engañemos a nosotros mismos. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así Dios, Dios así no es. puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra. Eso es lo que va a cegar. Sí, sí, sí. Definitivamente. Porque no puede estar sembrando maíz y cosechar frijoles. Sí, no no puedes no, estar, no, estar no. sembrando frijoles y cosechar carne. Sí, no, no, no. Pues, pues no, no, no, no. O sea, lo que tú siembras es lo que vas a cegar. Entonces, si uno mismo hace la separación de, de, de la gente, uh -huh. ¿qué está pasando? Sí, pues ya ya, pues ya me estoy metiendo en un gran problema. Sí, sí, ya estás haciendo este, distinciones. Está, ¿sí? eh, eh, exacto. Uh -huh. Y eso es lo que muchas veces los gobernantes no hacen o no tienen cuidado de que ellos mismos están haciendo la separación y ponen amistad los unos con los otros. Sí, sí, así es. Y ese es un gran problema. Un gran ¿verdad? problema. Y eso no es amar al, al país. No, no, no. Eso no, no sé, es amar, a, se amar la a, la, de, a la humanidad. Por el, los propios intereses y el, el egoísmo o el ego. Sí. Bueno, sí. entonces... Que este, no caigamos en eso, mi amado. El, el, a los niveles tuyos. A los niveles de, de nosotros. Al, al, del, en el nivel que estamos. Uh -huh. Tengamos cuidado de no caer en, en ese tipo de, de situaciones. Amén. Verso 8. Sí, porque el que siembra para su carne, de la carne se ganará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Y ahí Señor. está, mire. Ese es glorio lo que debemos de sembrar. ¿Para qué? Para que el Espíritu... Uh -huh. Ese que nos va a llevar para la vida eterna. Sí, uh -huh. sí, sí. Aquí sí. vamos de pasadita. De pasadita. Por más años que vivamos, estamos uh -huh. de pasadita. Obvio que hay niños que mueren muy chiquitos. Es más, hasta antes de nacer ya, ya, ya, ya fallecieron. Pero... En, en todas las edades, desde el primer minuto de vida hasta los 100, 120, 130 años que pudiera alguien vivir ahora, uh -huh. estamos de pasadita. Oh, sí, sí, sí. Estamos de pasadita. Así es. Porque el que siembra para su carne, de la carne llegará corrupción. Sí. Cuidado, ¿eh? Más el que siembra para el espíritu. Del Espíritu llegará vida eterna Vida eterna Así Y yo es. creo que esa es la que debemos andar buscando Todo sí, el mundo amén. La Así vida es. eterna ¿Cómo va a ser la vida eterna? Mira, déjase Déjale el problema a Dios Deja, deja que se encargue de eso Así Tú es. nada más encamínate por ese camino Así es es el camino que debes de, de, de, de seguir El de Dios Para una vida eterna con Él amén. ¿Cómo nos va amén. a tener Él allá? En, en, en sus mansiones celestiales. Tú no te mortifiques, hombre. Nomás está preparado. Sí, sí, de, definitivamente. Que te va a llevar en un jet. No sé si será un jet un platillo <risa> volado. Yo, yo no sé qué se va a hacer. Eh, no, para él no va a ser nada, nada imposible. Sí, sí. En no, la, cual, la galaxia. No. A, es, oímos comentarios por ahí que, que habla de, de los millones de. de, de de, de kilómetros o de, de millas o de horas o días luz que, que estemos a distancia sí. de otros planetas, miren, no se mortifiquen por eso no, no, no, este ¿habrá algo imposible para Dios? no lo hay, ¿No lo hay? el problema es que tenemos que creer en Dios que es el que Dios de lo, de lo imposible amén, amén, así es entonces, así es. por ahí es el, el punto, mi amado, mi amada y vamos terminando verso 9 el 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Ahí está el punto sí. No nos cansemos pues de hacer bien Amén, amén, punto. así es ¿Por qué? Porque a, a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos Si no desmayamos, amén Amén Cuando dice si no desmayamos es decir que nunca dejes de hacerlo Sí, que no flaquees Que no flaquees, exacto uh -huh, uh -huh. No nos cansemos pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo amén. va a venir la, la, la así cosecha. Así es, así es, amén. A su tiempo. ¿Qué, qué es lo que así único que, que tienes que guardar? es No desmayar. No desmayar. No desmayar, no pararnos. No pararnos para nada. Así es. Y verso 10. 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a lo de la familia de la fe. Entonces, por eso les hablamos de amados y amadas, de hermanos y hermanas, sí. amigos amigas, pero que seamos todos de una, misma, de una misma fe. Sí, de un mismo sentir, sí, así sí. es. No, no de una misma religión, porque el Señor no vino a ser ninguna. No, no. Él vino no. a ser una relación. Él vino a ser la relación sí. del Padre con el ser humano por medio del Hijo. Amén, amén. Por eso Jesús tuvo que venir hace poco más, ya de dos mil años, uh -huh. a morir en la cruz del Calvario. Para que nosotros nos diéramos cuenta de que la única manera de estar con el Padre es por medio del Hijo. Por medio del Hijo, amén. No hay otra. No hay otra manera. Si tú te quieres ir por otro rumbo, no lo vas a encontrar. Y cuando el Señor ya se iba a ir, dijo, no los voy a dejar huérfanos. No. No, no los dejo huérfanos. Como diciendo, los voy a acompañar a través del Espíritu Santo. Enviaré el Espíritu Santo y estará con ustedes todos los días. Todos los hasta días. Hasta el fin del mundo. ¿Y dónde es el y Espíritu, Espíritu Santo? El Señor. Bueno, el Bueno, ahí en Corintios nos lo dice. Sí, en nuestro en interior. Nuestro, en, nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestro interior, así, en nuestro corazón. Tal vez es el corazón, yo no sé exactamente, pero en alguna ahí parte está. de ahí. Ahí en, está. En algún espacio que tenemos adentro, el Señor allí. Amén. Está a través del Espíritu Santo. Amén, amén. Y ahí es donde se encuentra lo que es la Trinidad. Dios sí. como Padre. Uh -huh. Amén. Jesús como el Hijo. Amén. Y el Espíritu Santo como la persona la de persona, Dios en nosotros. Sí, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ahí se marca perfectamente bien la Trinidad de Dios. amén. amén. Dios Padre, Dios Hijo y, y Dios y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Entonces, es. Dios en nosotros. Entonces, Así que tenga, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Uh -huh. Amén. A todos. Y mayormente pues, a los de la familia y de la fe. Porque Amén. hay quienes no quieren tener ningún compromiso con Dios. Sí, sí, sí. no Y pues no, es, es, es lo principal. Eh, ahí en el Salmo 145, 18, nos dice 19, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras y cumplirá el deseo de todos los que le temen, y oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará, También Amén, el Señor bueno, ya, ya nos extendimos un poquito con el tiempo eh, vámonos juntos, ¿qué te parece a, a la oración? ¿por qué vamos a orar? lo que les hemos dicho los que han visto ya videos anteriores por una mejor calidad de vida familiar ah, ¿cómo nos hace falta eso? Sí, sí, Que sí. haya un ambiente familiar de calidad. Amén, amén, amén. Así es. Que haya un ambiente de calidad de veras y que sea espiritual. Sí, amén. Y que sea para todos. Para todos. Y cada uno de nosotros. Así es. Entonces oremos por, por eso para que Dios sea con nosotros. Así es. En familia, en lo que espiritual todos, eh, y eh, que, con la unión de todos. Sí, que todos estamos este eh, pues eh, recluidos en, en, en los hogares, la mayoría uh -huh. los que tienen que trabajar pues eh, tienen que salir a trabajar pero sí este que Dios sea con ellos, los guarde y los cuide y este y que estemos en esa pues en esa comunión con nuestro Padre Celestial a través de Señor Jesucristo y su Espíritu Santo ah, Amén, así es entonces mi amado, mi amada eh, eso es lo, lo más importante que pues queríamos comentarles hoy al menos hoy en este video y deseando deseando con todo nuestro su corazón que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Que el Señor bendiga, Amén, bendiga verdaderamente es. sus vidas. Amén. ¿Por qué? Porque si el Señor bendice sus vidas, pues ya lo hicimos. Amén. Así es, claro que sí. Vamos a orar, le voy a pedir a mi esposa que haga una primera oración. Oh, mi Cristo, le alabamos, Señor, le glorificamos, le damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos da, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder transmitir, Señor, su mensaje, su palabra a través de esos medios, Padre, pidiéndole que, Señor, usted haga la obra. Todas las personitas que están viendo y escuchando, Señor, estos, estos espacios, estos videos, Señor, haga usted la obra, Padre Santo, y que cada familia, Señor, cada persona, Señor, se acerque a usted, porque esto estos sabemos que es muy personal. Cada quien debe de, de tener esa comunicación y esa comunión personal con usted, Padre, y en este momento, Señor, oramos por las personas que aún todavía no le conocen, Padre. Que vengan a sus pies, Señor, que haya un reconocimiento sincero delante de usted y que usted venga a sus vidas, a sus corazones y que desde este momento, Señor, haya cambio, haya cambio en sus vidas, Padre Santo. Y con todo nuestro corazón deseamos que esta humanidad, Señor, pueda entender y comprender que sin usted no somos nada necesitamos ir a usted Padre mío y oramos Señor oramos por, por los presidentes por los gobernadores por los que están ahorita en este mundo eh, en esas eh, responsabilidades con, con el pueblo con la humanidad Padre que usted cambie sus corazones cambie todo lo que tienen que cambiar para que sean de bendición para esta este pueblo, esta humanidad, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos por cada uno de ellos, tanto aquí en Estados Unidos, como en México, en Argentina, en Colombia, en, en todos los países de este mundo, Padre, que estamos viviendo tiempos tan difíciles, Señor, que únicamente usted es el único que puede ayudarnos, Padre mío. Gracias, Señor, porque... Usted todavía está con nosotros. Su Espíritu Santo, su Espíritu Santo está todavía en este mundo porque hay todavía mucha necesidad y necesitamos siempre estar en esa comunión, en esa comunicación con usted, Padre. Gracias le damos por todas sus bendiciones que hasta este momento usted nos ha dado. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hijos, nietos, familiares. Todos, ...todas las personas que... ...le han aceptado, Señor... ...cúbralos con el poder de su Espíritu Santo... ...y aquellas personas que están pasando ahorita... ...por la... ...por enfermedades... ...por problemas de, de este virus, de este COVID, Señor... Y, ...y las enfermedades que hay ahorita, Señor... ...en la humanidad... ...usted sea con ellos, Padre... Deles la oportunidad de arrepentirse, Señor... ...porque sabemos que todos, todos... ...vamos a, a morir, Padre Santo... Y que únicamente lo que tenemos que tener listo, Señor, es nuestra vida espiritual para poder ir con usted, Padre mío. Y gracias le damos, mi, mi Padre, por el tiempo que usted nos da. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén. Padre, cómo no adorarle, bendecirle y darle honra, sí, gloria y alabanza. Sí, mi Cristo. Pero dice su palabra, Señor, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo sí, recibimos. Señor. Y en ese momento, Señor, queremos declarar en su precioso y poderoso nombre, Señor, sí, que mi Cristo. esta sí, epidemia, señor. este virus, este COVID, se ha erradicado sí, ya señor. de toda la faz de la tierra. Sí, mi Padre, padre Santo, Padre mío, Padre Eterno, en de Dios. de, de todo Jesús, amor y de todo poder. En el poder. nombre de Jesús, Señor. Destruya ese, ese COVID, Señor. Destruyalo y que ya deje al pueblo, de, a toda esa humanidad. Déjele libre. Sí, Señor. Y Padre Santo, pero que quede la experiencia de que debemos de cuidarnos, debemos de protegernos y que debemos de ser diferentes. Sí, Señor. Que esto nos quede como una enseñanza, Padre Santo, de que tenemos que hacer cambios en sus formas de vivir, en sus formas de actuar. Sí, señor, así es, Padre mío. En el nombre de Ya Jesús, tenemos la lección, señor. señor. Ya llevamos varios meses y ya hemos visto, Señor, que alrededor del mundo han muerto miladas y miladas de gente, Señor. Bueno, y todo señor. por los descuidos. Padre Santo, que esta sea la enseñanza que usted nos da en este momento. Sí, Señor. De cuidarnos. Para que no venga otro virus después a ser quizás peor. Oh, Santo eres Jehová de los ejércitos. Padre Santo. Y por Ejército lo tanto, bendiga cada sí, personal señor. médico. Desde el que es el afanador hasta el más encumbrado de los médicos. Sí, Señor. Pasando por enfermeras y por todo el personal. Que usted les bendiga, sí, sí, señor. señor. Porque incluso hasta personal de esa naturaleza ha fallecido, Señor, sí, por el señor. problema del COVID. Sí, Señor. Pero bendiga todo el cuerpo médico, toda la, la gente que se dedica, sí, Señor, señor. Bendiga, en los padre. laboratorios, en, en, en todo lo que es la cuestión de la medicina, Señor. Sí, Señor. Bendígales, cuídeles, guárdeles. Cuídales, cuídales, cuídales, señor. Sí, Señor. Poderoso y que podamos Jesús, dar el canto de victoria Jesús. De que esto ya se ha erradicado sí, completamente mí, sí, Por señor. su amor, por su poder, por su gracia y por su majestad Oh mi Cristo maravilloso es su nombre Señor Y Padre Santo que puede existir una vacuna sí, Claro que día. sí, aunque nombre, usted es la sí. mejor vacuna sí, mi Cristo Usted cura toda la enfermedad Usted, usted la, a la cubre ciencia, señor. Sí, señor Usted la extirpa Gracias, y Padre Santo, Gracias por su grande amor en el nombre de Jesús. Su bendiga Cristo. esta humanidad. En toda la faz de la tierra. Donde quiera que nos encontremos. Aleluya, señor, sí, Señor. Que usted bendiga sí, en señor. nuestras vidas. Y, Padre, y su Santo, bendición, Padre Santo. Y como decía mi esposa en su oración. Sí, mi Cristo. Bendiga a los gobernantes. Sí, Señor. Para que estén. Ente, sí, por entendido, sí, señor, señor De que el pueblo es toda la gente Sí, Señor Desde más abajo hasta el de más arriba Y desde más arriba hasta el de más abajo Aleluya. Todos somos, somos el pueblo Sí, Señor, así es, Padre Y Padre Santo Se habla de él es la capacidad y la sabiduría De entender esto sí, padre. Y que se preocupen más por hacerlos progresar, que por sí, nada más Cristo, dar sí, señor. una dádiva a unos cuantos. Y Padre Santo, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Y gracias, por Padre su, Santo, por cuidar y velar y por cada uno de sus hijos. Sí, señor. Gracias, Padre. Y Señor, por la vida, también bendiga por la a aquellos que van a estar compartiendo este video. Sí, Señor los que lo van a compartir Bendígales con otros más. Grandemente, sí, señor. Bendígales doblemente, Señor. En el nombre Como entre los talentos. De su Hijo amado. Cristo que su talento Jesús, sea sí, señor. el compartir este video. Y Padre Santo, gracias por tu sí, Gracias por su misericordia. Aleluya. Y gracias por sanar esa tierra sí, y los habitantes Cristo, que estamos sí, en ella. señor En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Jesús, amén, señor, dimos, amén, señor. amén. Pues bendiciones Amén. mis amados Nos hemos ido bastante más allá del tiempo Que yo hubiera deseado Pero Les amamos y les queremos Y por eso estamos aquí Así es bendiciones para todos Y pues mándenos su petición eh, En un mensaje en el, por whatsapp O bien a hoy.oramos@gmail.com Arroba O bien a través de messenger Y nosotros vamos a apoyarle En, en la oración y gracias, gracias por este tiempo que usted ha compartido con nosotros. Y gracias por todos los, los videos que usted ha compartido. El Señor le bendecirá grandemente. Así es. Suscríbete, compártelo y, y regálanos un, ahí un me gusta o bien ahí en la campanita una notificación. Y gracias, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Dios sea con ustedes. Y para el próximo video. Ahí estamos. Y a ver cuántos van a estar con nosotros. Amén. Pues bendiciones. Un fuerte abrazo. Eh, que el amor y la paz del Señor. Sea sobre sus vidas. Así sea bendiciones. bendiciones.